Si me abrazas muy junto a tus sueños Puedo ser quien amas y quieres para ti Y me siento más como una carga Lo siento en el alma es que quieres dejarme ir Lo Para ti, prepararé mi corazón. Uh, uh, uh, uh, me cuesta expirar e inspirar. Uh, uh, uh, uh, me cuesta alta, en voz alta, en voz alta, no es fácil decir la verdad.